Buenos días hermanos Manmin, Pastor David, el testimonio que tengo es para darle la gloria a Dios y bueno, resulta que el domingo en la mañana cuando me levanté tenía mucho dolor en la parte baja de la espalda, en la parte lumbar y sacra más o menos tenía mucho dolor y pues durante todo el tiempo estuve como un poco incómoda porque estando sentada me dolía mucho la espalda. Y ya en el culto de la tarde cuando Pastor David hizo la primera oración de sanidad, pues yo puse mis manos en, en la parte de mi espalda y ya el dolor pasó por completo en ese momento. Y pues todo sea paralela a la gloria a Dios.